Se trata de José Antonio de Jesús, que resultó herido de una puñalada en un centro de diversión del sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. Yo me tapé, peleé con una bolsa si se tuve. Entonces tiene un, un cuchillo. Me dio una puñalada que el molongo salga fuera. Y me operando, ha seguido aquí en el hospital de emergencia Porque él estaba borracho, tuve de esto. Con gente endrogado también. Me quería como meter en velocidad, como. Por darme o vaina, tuve de. ¿Qué pasó? Sí, yo estaba prendido también. Eh. Pero que ahí estaba borracho y endrogado, porque yo era esa droga también. Porque yo ahora no me recuerdo el nombre de YouTube, pero que vive en la servicio. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.